Xoguetes como este fan que as nenas soñen con un sector como audiovisual. Un sector o que ahora yo, de mayor, me dedico, pero cuando era pequeña para mí era como un sueño.